Buenos días, ¿cómo están? Chicas, me van a disculpar. Eh, he tenido unos exámenes en la mañana tempranito y dije, si sí, llego. Eh, y bueno, sí llegué, pero estoy llegando unos minutitos. A ver, ¿qué hora es? 7, perdón, 17, ¿no? Normalmente me conecto unos minutitos antes, ¿no? Para mí, la conexión y eh, que, que sea temprano, o mejor dicho, que sea a la hora, eh, es, es un, una parte del respeto que yo tengo. Ahí está mi. Disculpen, estoy saliendo con mis. Me he hecho un chequeo, no se preocupen, nada es. Nada, este. Nada de, de qué preocuparse, pero me han pinchado los dos brazos, miren. Y estoy desde las 7 de la mañana. Estoy tomando un, un líquido, un juguito azucarado para verme mis niveles, ¿no? Entonces, este, es por eso que estoy conectándome ligeramente unos minutos más tarde. Pero, este, siempre tratando de respetar eh, el horario, ¿no? ¿Cómo están? Voy a dejar que vayan entrando. Ah, vamos a ver. Voy a verlos yo por acá también. Hola, hola. Ahí está bien, Ahí está Belinita. ¿Cómo están, chicas? Voy a esperar que vayan entrando. Vamos a hacer unos proyectos bonitos de Back to the School. Eh, vamos a hacer un lapicito, vamos a hacer una mochilita, ¿ya? Eh, aquí lo importante eh, no es que eh, sea trabajoso, ¿no? Sino que sea fácil de aprender y que ustedes lo puedan eh, replicar en el momento que deseen, ¿no? A ver... ¿Cómo están? Hola, hola. Estamos probando los turnos de la mañana. En la mañana, los martes, estoy dictando yo. Y, en, eh, y los jueves en la noche está dictando las profesoras invitadas, ¿no? Hola, hola, ¿cómo está? A ver, ¿quiénes están? Patti, Vilnita, Elizabeth Rodríguez, Cristina, Manzanares, Carol. Hola, Cristina. ¿Cómo están? Buenos días, a ver, me avisan si sienten el ruido ahí, tengo el ventilador acá encima cómo está la conexión <coughs> qué tal chicas, cómo están empezando unos minutos más tarde por lo mismo que les digo que ya estaba este, eh, con unos análisis desde las 7 de la mañana estaba ahí en la clínica y decía si sí, llego, si sí, llego, pero sí llegué felizmente ¿no? Eh, a ver, ya están por ahí sí Ahí las veo. Hola, ¿cómo están? Hola, chicas, ¿cómo están? Sí, ahora sí, ya saben que estos videos quedan grabados, así que no hay ningún problema. Eh, ustedes tienen para poder verlos todo el mes, en este caso el mes de marzo. Además, además, un mes más, por si hay, hay alguna que por ahí no llegó a ver los videos o no llegó a hacer los trabajos. Y además, tienen la opción... Como algo, algo, si ustedes quieren, ya no vamos a obligar ni nada eh, para que puedan ver en la plataforma. Así que en la plataforma viene a ser como un plus para ustedes. Entonces se comunican con Vilmita para que les ayude a ingresar, bueno, a las nuevas, ¿no? Porque las antiguas ya saben cómo hacer y pueden ingresar a la plataforma. La plataforma, las que han entrado entre ayer y antes de ayer, como ya hemos cumplido un año, ha habido una renovación de la plataforma, así que, pero ya está, este, activa, ¿ya? Ligia Navarro, ¿cómo están chicas? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer cosas fáciles, como yo siempre digo. Los, los martes, que es la tarea, ¿ya? Que es la tareita, yo trato de hacer las cosas más fáciles este, que se puede. Sobre todo porque solamente tenemos hora y media de conexión y además eh, queremos hacer la mayor cantidad de, de proyectos en la hora y media, ¿no? Que tenemos. Hora y media, dos horas más Hola, ¿cómo están? Miren, eh, yo he estado trabajando con este, estos papeles de Double Design, ¿ya? De Paper Pack, ahí están, ya mis cortes. Eh, tengo varios, tengo este de Tish Pit. Entonces, cuando ya me toca, como se dice, eh, hablar de back to school o, o escolar, uso estos papeles que me encantan, por lo colorido que son. Ahí está la tarjeta que hicimos el lunes. Acá viene una... El lunes, perdón, el martes pasado. No he visto hasta ahora na, ninguna tarea, ¿eh? Y es algo bien facilito, chicas, ¿ah? ¿eh? Y no necesariamente tiene que ser de school. Ya han visto que puede ser de diferentes eh, temáticas o estilos, ¿no? Entonces, hagan su tarea, practiquen, ¿ya? Miren qué bonita quedó la tarjetita. Esta se la voy a mandar a la Miss de, de Salvador con su, con su lapicerito. Entonces, estamos trabajando con esta papelería, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer, como les decía, va a ser algo fácil y bonito, ¿no? Vamos a empezar haciendo, yo siempre les, eh, tengo toda, a ver, ahí les enseño mi clase ya armada, así como la ven, ¿ya? Tengo todo cortadito, y ya solamente con ustedes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Armo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero voy a empezar a trabajar con ustedes desde cero. Acá ya tengo todas mis medidas, todo, ¿no? Pero la idea es trabajar desde cero, o sea, desde la cartulina. Acá tengo mis medidas, como pueden ver. A ver, yo me organizo así. Ay, perdón. Yo me organizo así en medidas. Pueden hacerle un screenshot, ¿no? Esta, esto es lo que vamos a hacer, como se dice, la, la estructura de la maletita. La maletita es pequeña, no es muy grande, pero acá está la estructura. Acá les voy a explicar, ¿ya? Vamos a hacer marcas en un centímetro. Ahí está. Esta, esta, este espacio de acá tiene 5 centímetros. La de acá tiene 9 centímetros. La de acá nuevamente tiene 5. Y el de acá 9. Estoy hablando a lo horizontal, ¿cierto? Y a lo vertical tiene 3.5. Tiene 13.5. ¿Ya? Eso es a lo vertical. En este lado, 3.5, 13.5 y 13 acá. Yo voy a ir eh, haciendo el trabajo y ustedes lo van a ir eh, eh, marcando. Pero yo ya acá lo tengo. De todas maneras, le voy a tomar fotos para que ustedes vean las medidas. ¿Ya? Yo tengo acá una cartulina de 30 por 30. Hola, ¿cómo están? Hola, Angelita. Buenos días, ¿cómo están? Ay, qué bueno. Yo veo que a veces la, eh, me he dado cuenta que en la mañana... Tengo más audiencia que en la noche. Entonces, por eso es que hemos hecho cambios también. Vamos a ver cómo nos va en este mes que hemos empezado con las clases en vivo a las 10 de la mañana. Y, lógicamente, también eh, y los jueves es en la noche, ¿ya? Para no perder nuestra noche, que nuestra noche también es linda. Bueno, es lindo dictar. Bueno, acá tenemos, ¿ya? La cartulina 30 x 30. A ver, voy a ponerla un poquito más. Ahí, ¿cierto? Y acá está la cartulina de 30 por 30. Y vamos a seguir lo que eh, ya teníamos la, las medidas, ¿ya? Primero vamos a hacer una marca de en un centímetro, ¿ok? Todo vamos a trabajar acá en centímetros. Vamos a marcar un centímetro. A ver. Ahí. A un centímetro, ¿ok? Luego necesito 5 centímetros acá lógicamente 5 centímetros será aquí 6, ¿no? porque tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5 marcamos en 6 luego necesito 9 voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 15 bien, marcamos en 15 ahí está luego necesito 5 más 5, ¿ya? porque acá hay 5, acá 5 eh, 15 1, 2, 3, 4, 5, lógicamente 20 marcamos, todos estamos marcando y luego se quedan 9 acá, 9 es lo que resta 1, 2, 3, de 20 a 29 lógicamente voy a marcar acá porque esto es lo que voy a sacar acuérdense que era de 30, ¿cierto? la cartulina era de 30 por 30 este de aquí es lo que voy a sacar vamos a sacarlo rapidito de una vez. Listo. Entonces, esto es de 29. Vamos a marcar en 1, en 6, en 15 y en 20. ¿Ya? 1, 6, 15 y 20. Luego, le vamos a dar la vuelta. Así. Y vamos a marcar en... Eh, 3.5 ya aquí no hay para marcar 3.5 así que voy a hacer la marca y voy a jalarlo a 3.5 ahí 3.5 vamos a jalar ahí y marcar 3.5 ya es ay perdón no se ve ay sí sí se ve ahí está 3.5 ya, luego voy a marcar en 13.5, mejor dicho, a 13.5, eh, que vendría a ser en, acá vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, más el medio te dejé, 13.5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y medio, en 17, Sería la siguiente marca. Ahí está. Entonces, en 3.5 y en 17 sería la siguiente marca. ¿Ok? Ya está. Ahí está. Exactamente como lo quiero a ver. Vamos a ver si las marcas se ven. Ajá. ¿Ya? Igual esta de aquí se las voy a pasar. ¿Ya? Se las voy a pasar con un plumocito negro para que lo puedan ver todas las marcas exactamente listo qué es lo que vamos a hacer ahora lo vamos a poner así esta va a ser la parte de la lengüeta y todo esto que está aquí vamos a, a, a marcarlo con lápiz lo vamos a cortar todo esto lo voy a cortar toda esa parte ya Una maletita chica nomás como para que nos dé a nuestras cartulinas de 30 por 30. Si ustedes desean lo pueden hacer con el mismo eh, papel de diseño, no ahí está, así es, ya y miren cómo estamos siguiendo con nuestro molde, cierto. Ahora sí vamos a marcar, como están, chicas. Como están vamos a hacer nuestras marcas de plegado muy fácil va a ser esta mochilita ya y vamos a marcar acá también y vamos a marcar acá también ya está listo ahí está ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer cortes. ¿Dónde vamos a cortar mis cari? Primero voy a sacar este. Este no, no lo necesito. De este costalito. ¿Ya? Voy a sacar un ratito la, la tabla. Este de acá no lo necesito. ¿Ok? Luego vamos a comenzar a hacer uh, las lengüetitas, vamos a hacer unos cortes así para que queden, ustedes saben que para poder cerrar y plegar en cartonaje hay que cortar estas lengüetitas, ¿no? todas estas de abajo ya unos piquetitos como en triángulo sí y hasta los piquetitos y a esta también le vamos a hacer un pequeño ahí ya listo ahora qué es lo que vamos a hacer Vamos a marcar acá, ¿ya? Estos lados son los costados de la maletita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer un, una marca en el medio, ¿ya? A ver, ¿dónde está mi reglita? Una reglita chiquitita por acá. acá. Acá, está. A ver, acá está. Entonces, con el lápiz voy a marcar el medio. A ver, ahí está. Eh, este es de 5 ¿cierto? La medida es de 5, entonces en 2 y medio. Aquí voy a marcar. Acá. Miren en dónde, ¿ah? ¿eh? En este lado de aquí. Acá y acá también. Este es de cinco, en 2 5, en 2.5 voy a marcar. ¿Ya? Ahí. Luego, voy a hacer una marca también aquí hacia arriba en 3.5. ¿Ya? Voy a hacer una marca acá en el medio, exactamente. Ahí, en 3.5 y acá también. En 3.5 vamos a hacer una marca. A ver, ¿lo ven ahí? Ya, ahí. Listo. Entonces, estas marquitas que hemos hecho, vamos a hacerle mm, mejor con... En realidad no se va a ver porque está por dentro, pero lo voy a hacer mejor con, con la con la plegadora, ¿ya? Entonces aquí sería el medio. ¿ya? Y voy a marcar así. A ver, lo veo marcadito ahí. Uh -huh. Y luego de este punto... Donde he medido tres y medio, voy a hacer un triángulo del punto hacia la vértice y del otro punto hacia el otro vértice. ¿Ya? Ajá. Entonces de aquí a acá y de aquí a acá. A ver, ahí está. ¿Sí? ¿Lo ven? Igual vamos a hacer acá. Vamos a poner la mitad exactamente en la mitad. El vértice quedó por acá. Vamos a marcarlo. Ahí. Y luego los vértices. Haciendo un triangulito. Por aquí y otro por aquí. la misma plegadora ahí, está. ahí están los dos en donde hemos hecho los 5 centímetros, ahí vamos a trabajar, en estos dos lados, este es de 9, ¿cierto? aquí no, solo en el de 2 centímetros, muy bien ahora sí, volvemos a marcar, pero aquí sí tenemos que seguir la línea que hemos hecho, ¿no? la línea así y luego marcamos acá el triangulito y el otro triangulito. Así ven. Ya. Igual este. Hasta acá. Y luego el triangulito. Marcar el triangulito. A ver. Lo ven ahí. Ya está el triángulo listo. Uh -huh. Ese viene a ser los costados de la maletita. Ya está. Ahora sí. Aquí lo que vamos a hacer es un bordecito así, un, redondia, un un redondo, que yo generalmente lo hago con alguna, este, algún circulito así, ¿no? Ah, perdón. Ahí. Voy a marcar. Vamos a marcar para que se vea así bonito. Y aquí ya solo cortamos. ¿Ya? A ver. Ahí está. Así va a quedar nuestra maletita. ¿La ven? Ahí se ve clarito, ¿no es cierto? Tal cual como he hecho mi molde. Ahí está. ¿Ya? Que ese sí se los voy a, a... Les voy a poner en plumón y se los voy a mandar en foto. Mejor. ¿Ya? Para que vean todas las medidas. A ver, a ver, a ver. Ahí. Ya está. Listo. Entonces, una vez que ya está hecho esto de aquí, y ya están marcado todo, todo está marcadito, esto se supone que va a cerrar así, ¿ya? Ustedes a la hora que lo cierren lo van a cerrar así. Así van a cerrar la mochilita. Es una mochilita. Lo pueden, este, dar como primer día de las clases, un dulcecito para la miss o para los chicos cuando han empezado las clases ahora que han empezado las clases ya ustedes ya le tienen que ver la utilidad como se dice, ¿no? ya, así entonces esta lengüetita que hicimos de un centímetro es la que va a pegarse ¿ya? pero antes yo ya tengo eh, mis cartulinas ¿no? antes de pegar vamos a, va a ser más fácil pegar por acá ya tengo mis cartulinas cortaditas Miren, ya estas dos, una va a ir por acá, otra va a ir por acá, estas de acá ya he ido cortando, ven, voy a ir forrando, ahora les voy a enseñar a ver dónde quedó el otro triangulito, ay, ay, ay, a ver, a ver, por el aire se cayó, estoy con el aire acá. A ver, espérenme un ratitito, a ver si el triangulito se cayó. Todo lo tengo ya cortadito, como ven, como pueden ver. No, no sé dónde, a ver, espérenme un ratitito, a ver si encuentro el triangulito que anda por aquí. Se debe haber caído. no lo no encuentro, así que lo vamos a tener que volver a hacer voy a sacar algún papelito, tengo que tener papelito, acá tengo acá tengo un papelito con esto cortamos el triángulo a ver para que miren yo ya he ido cortando, ustedes ya saben, yo no me voy a, en eso sí no me voy a demorar en explicarles cuánto tienen que eh, darle a cada una de estas cartulinas, porque eso ya lo tienen que saber. Ustedes de la medida completa, que si no me equivoco es 9 por 13, ¿eh? ajá entonces ustedes le pueden sacar 0.5 o 0.2, 0.3 dependiendo de cómo les guste si les gusta que el, el filito quede más delgadito o les gusta que les quede un poquito más grueso, eso ya depende de ustedes ya, entonces yo he tomado las medidas aquí para pegar esta, para pegar esta y eh, no sé dónde, hay, ya dónde se fue el triangulito, pero tengo también, corté estos dos tomando la misma medida ya, acá tengo la otra, como ven como hago, tomo aquí la medida sí, miren es de 2 centímetros entonces así he hecho mis tiritas de 2 centímetros por 13 si no me equivoco ya ven, de 2 centímetros por 13 entonces así he sacado yo mi molde ya, ahorita lo que voy a hacer es cortar Que ya he hecho mi, mi moldecito ya, ahora si, de, si no desean forrar los costados no lo forran ¿no? ahí está este viene para acá tal cual vamos a sacar el otro moldecito que como les digo solamente hay que tomar las medidas dejando, pueden dejar 0.5 o pueden dejar menos últimamente estoy dejando menos, me gusta que se vea bien delgadito ahí está, ya esto es para forrar la maletita, y este viene a ser el triangulito que queda, miren ese que se me voló por ahí, que no sé dónde está este viene a ser el triangulito que va a venir acá ahí ¿lo ven? ya, entonces voy a sacar de aquí también, otro triangulito como les digo, se me que me ha caído por ahí y cuando es en vivo esas cosas suceden no sé si se acuerdan que hasta se me rompen las las cuchillas y todo <risa> ya si se dan cuenta son tres piezas las que hay que armar acá no tres piecitas el triangulito y las dos de los costados ya muy bien antes eh, de pegar ya sabemos que esto va a estar pegado aquí a ver, no se vaya a volver a caer, ya, este viene aquí, antes de pegar en este lado de aquí, voy a ponerle un imán, porque lo que necesito es que esto de aquí se pegue así, así que ese le voy a poner un imán, ya, a ver, primero vamos a ir pegando acá, vamos a pegar antes de forrar, ya, que les parece, para no olvidarme, porque a veces me olvido, vamos a echar un poquito de esta gomita saben que esta goma es súper fuerte me encanta utilizar esta goma es súper fuerte este viene a ser el que va a venir acá ya vamos a dejar un ratito que se que se pegue bien yo siempre tengo esos ganchitos para agarrar vamos a pegarlo bien, bien, bien bien pegadito, al toque pega miren lo máximo ya, este va a cerrar así, lógicamente este va a cerrar así y ahí está la mochilita ¿Sí? pero todavía no lo vamos a cerrar hasta pegar todo, ya voy a poner acá un imáncito vamos a sacar un imán fuerte y vamos a ponerlo acá ya ahí que esté el imán en el medio más o menos ahí antes de forrar lógicamente no como coloco el imán yo lo, lo pongo ahí lo coloco ahí ya yo quiero que eh, tenga un, un ligero ya una, una, un espacio ahí entonces ahí coloco el imán a ver. como le voy a poner un bolsillito porque ahorita vamos a hacer el bolsillo yo creo que ahí está perfecto el imán, así nada más y este va a ir a ver, a ver, a ver un poquitito más arriba lo quiero espérense. ahí, porque acá voy a poner una tirita nomás no voy a forrarlo. Ahí. ¿Ya? Que tenga una ligera abertura aquí. ¿Sí? Ya está. A ver. ¿Ahí va a pegar? Sí, pega muy bien. Ahí. Lo siento. Está perfecto. Pega. Entonces una vez que ya está, ahora sí ya empezamos a forrar nuestra mochilita. Esta va a venir acá. Ya voy a usar este pegamento. No necesita. Ustedes se van a ir dando cuenta que a veces uso eh, silicona, a veces uso doble faz. Ya está. A ver. Ahí. Ahí pega bien. Ya está. Muy bien. Vámonos por las esquinitas. Si ustedes quieren, la distresan, ya saben, yo, porque quiero enseñarles varios proyectos, no hago mucho detalle, pero ustedes ya lo pueden distresar, su mochilita. Ahí está lo que acabamos de hacer. Las esquinas. Ajá. Acá va a entrar el triangulito. Queda linda la mochila, de verdad. Vamos por el otro lado. Por ahí he visto que algunas chicas han estado replicando los trabajos que hacemos. De verdad que muchas gracias. Gracias. Eh, porque siguen compartiendo, lo que sí les pediríamos es que siempre eh, nos pongan a nosotras como que nosotras les hemos enseñado, ¿no? Yo creo que eso es eh, lo justo, yo lo he hecho también, ¿no? Entonces, este, me encanta ver que han, han hecho varias cositas trabajadas aquí en la academia, me encanta. Y esa también es una ayuda para nosotras si es que ustedes eh, cuentan de que lo han hecho en la academia, ¿no? Ahí está. Ahí está la mochilita. Esto va cerrado totalmente. Así. Vamos a echar acá, acá y acá. Ahí así nomás ahí a ver ahí está miren qué bonita queda la la mochilita eso es muy bien y a este lado le vamos a poner también, les cuento que el, como el mat es imantado está que se pega la la tapa la tapa se pega. Miren qué fácil de hacer la mochilita. Facilísima, ¿no? Ahí está. Si ustedes desean también le pueden poner a la tapa. Yo para que se vea la diferencia, no le he puesto a la tapa. Otro papel. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacerle es un bolsillito. El imán lo vamos a dejar ahí un ratito. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un bolsillito. A ver, miren acá, ahí lo ven, ya tengo las medidas, las medidas exactas del bolsillito. Oh, oh, oh, oh, a ver, espérenme un minutito. Este se supone que este que salió, ¿se acuerdan? Este es el que yo iba a usar para el, para el bolsillo, pero no voy a poder usar, así que voy a voy a cortar a ver. el bolsillo es de vamos a ver de 12 ahí está 12 por 17 ya pero como les digo yo porque lo he marcado no lo puedo usar pero ustedes tranquilamente lo pueden usar ya 12 por 17 vamos a sacar una cartulina de 12 por 17 12 por 17. Ya está. Como les digo, pueden usar tranquilamente esta acá. ¿Ya? 12 por 17. A ver, ¿dónde vamos a marcar? Vamos a la tabla. Ya saben, si ustedes no tienen tabla, tranquilamente pueden hacerlo con eh, una regla y un lápiz. Ya Ahí están las medidas. A ver, les muestro las medidas. Aquí tiene un doble de 1, 1, 1. Aquí hay 3 centímetros, 6 centímetros y nuevamente 3 centímetros. Y si lo he hecho así, aquí hay 6, 1 y medio, 6, 1 y medio y 3.5. ¿Ya? Ahí está. Lo voy a mandar también. Esta es la medida del bolsillito. ¿Ya? Vamos a empezar por acá. Y a ver. Sería uno. Vamos a marcar un centímetro. Dos centímetros. Y... Ay, perdón. Me equivoqué. Oh, ja, ja, no importa. <risa> no importa. Lo estoy dando la vuelta, ¿ya? Me he equivocado. A ver. Un centímetro. Dos centímetros, 3 centímetros, acá vienen 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y nuevamente un centímetro y otro centímetro. Ahí está. 3, 6 y 3. Marcan en un centímetro y aquí también en un centímetro, ¿ya? Tres veces, ahí está. Listo, ahora sí, le damos la vueltita. Ahora sí, va a ser 6. Voy a marcar este de acá, porque este de acá no se va a ver. Sí, no se va a ver. 6. 1.5, o sea, en 7 y medio. Nuevamente, 6. 1, dos, 3, cuatro, 5, 6. Y lo que queda, ya, lo que queda es la lengüetita. Ahí está. si sí lo ven, no? Ya, ese me he equivocado No le dan caso a ese. Muy bien. Voy a ponerlo acá a un costado para que lo vean. Ya. Yo siempre hago mis, mis marcas antes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacarle a así ya vamos a sacarle todo esto a ver, perdón como he hecho marcas que no son vamos a sacarle hasta acá exactamente hasta acá y cortamos este uh -huh. nuevamente sacamos hasta acá y cortamos acá ya va a quedar como una T ahí la ven como una T ahora si sí marcamos uh -huh. igual acá ahí y ahí estamos haciendo el bolsillito marcamos acá marcamos este este va a venir acá ahí como lo ven y este va a cerrar así así va a ser el bolsillo ¿lo ven? así de fácil para hacer esta, esta este borde de acá también he hecho lo mismo he buscado que quede redondito ahí. Así. Uh -huh. Que haga su curvita y esto lo cortamos. Ya. Ahí lo ven. Ya. Ahí está el bolsillito. Ya les voy a subir el el moldecito mejor con las medidas ya y yo le había cortado aquí por eso es que dije mejor lo dejo acá para que no se vea esto va a ir así también con imáncito se va a cerrar vamos a cerrarlo con imán echamos un poquito de goma acá otro poquito de goma pegamos ahí el bolsillito va a venir acá, miren ahí ahí va a venir, ya también le vamos a poner imán para no complicarnos con que lo cerramos le ponemos imán también como les digo son unas mini mochilitas muy fáciles de hacer no sé por ahí para el día del maestro o para un cumpleañitos que quieran hacerle algo especial miren qué bonitas salen las mochilitas ya y hecho a mano qué mejor muy bien vamos a ponerle un imancito acá a ver acá tengo mis imanes tengo unos imanes grandes otros más chiquititos miren aquí por ejemplo me provoca ponerle los chiquitos ya porque como es una pieza chiquita como es una pieza chiquita no necesita ahí vamos a ver y este imancito Vuela, vuela. Ahí es. Saben qué? no lo veo que esté agarrando muy bien, así que para seguridad mía, no importa, se roto. Está muy delgadito, voy a ponerle uno más grande. Yo prefiero que agarre bien. Uh -huh. Prefiero mil veces que agarre bien. Ahí agarró, ¿ven? Sí, esos chiquitos, no sé, ya no me acuerdo para qué otra cosa los he usado, pero están muy delgaditos esos, muy chiquititos ya, ahora sí ahí agarra, perfecto ¿Ven? estos estaban muy chiquititos listo ahora sí ya pegó bien vamos a colocar este por aquí acá le voy a poner una decoración ya, muy bien listo, este va a venir en la mochilita acá ya, entonces este tiene para abrir ahí, abre y cierra y este también para abrir y cerrar muy bien, vamos a colocarla aquí ahí la vamos a colocar más o menos dejamos unos deditos a los costados. Ahí está la mochilita. Miren cómo va quedando. Vamos a dejarla ahí. Se pega, les cuento, se pega. Muy bien. Quedaron unas tiras, porque ustedes a la hora que corten van a ver que también van a quedar unas tiras. lo va, Vamos a hacer simplemente lo, lo que viene a ser de la mochila. Voy a marcar más o menos a... Eh, un centímetro y medio vamos a marcar un centímetro y medio y un centímetro y medio y acá también como les digo estas tiras las saqué de la misma cartulina uno y medio y uno y medio ya son dos tiritas eh, la medida de las tiritas se las digo ahorita eh, uno y medio por 19 y medio ya vamos a marcar y vamos a hacerle así con la plegadora y esta va a venir aquí así ya y esta también va a venir igual vamos a hacerle una marquita ahí y esta va a igual. Una por acá y la otra por acá. Uh, una aquí y otra aquí. ¿Ya? Si sí, les parece que está. Para mí está muy larga. Voy a cortar. Quiero las tiritas más chiquitas. Prefiero más chicas. Voy a hacer el doblez ahí mismo. Sí. Sí, no la quiero tan grandas. Ahí está bien. Ya. Y me quedé con el largo de. 16 ¿ya? igual acá las dos tienen que ser igualitas uh -huh. ahora sí, me gusta más como la mochilita no es muy grande no es muy grandaza, no quiero tanta tira muy bien, entonces vamos a ver para que queden los dos igualitos juntitos, así, una por acá otra por acá ajá acá va uno yo me guío por las estrellitas acá así me quedan iguales acá sería la que viene y acá la otra. A ver el espacio perfecto. Esto también no las voy a forrar si quiero que combinen ahí todo. Ahí está, ahí está la mochilita. Miren qué fácil y qué rápida porque la hemos hecho rapidita. Eh, vamos a hacer una decoración así sencilla nomás para que para seguir haciendo otras cositas más. El lapicito, por ejemplo, pero miren qué bonita pueden hacer y muy fácil, ¿no? Aquí le podrían poner una cintita, aquí, en la parte de aquí, ¿no? Esas cintitas que tienen las mochilas, ahí, ¿sí? Ahí, de tanto de tela o podría hacerse también de papel, ¿no? Podría hacerse una tirita de papel. Siempre ayudándose un poquito. Si es que quieren doblar. Hacemos esto. Y lo colocamos acá. Ahí. Como tienen las mochilas, ¿no? Ahí. ¿Lo ven? si ¿Sí? Algo diferente para que ustedes vayan viendo. Esto lo voy a poner ahorita. Lo voy a dejar así. Porque lo que quiero es concentrarme ahorita en decorar un poquito. En que, este, tapar este estos imanes, ya eh, antes también voy a hacer un rosetón, ya, antes de decorar, voy a hacer un rosetón he sacado esta tirita de, eh, si no me equivoco es 30 por 3, ya la mayoría sabe hacer rosetas pero igual por si acaso hay alguna por ahí que no ha hecho rosetitas que no vas a hacer conmigo rosetitas, entonces sacamos una tira y solamente marcamos en cada centímetro en cada centímetro. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En cada centímetro hacemos una marca. ¿Ya? 25, 28, 29, 30. Ahí está ahí está marcadito y solamente doblamos de, de, lo, de la mayoría de las cosas la más fácil es hacer una roseta hacemos como un abanico ahí está un abaniquito ahí ya sobró un poquito acá así que voy a cortar ¿Cómo están, chicas? Hola, Maguela, ¿cómo estás? Ahí está, miren. Y para hacer ya el... Eh, para hacer la roseta, solamente pegamos, ¿ya? Pegamos este con este. ¿Cómo estás, Maguela? ¿Qué dice tu Uruguay? Ya está, tiene que quedar así. ¿Ya? Bien pegadito, bien pegadito. Voy a necesitar un círculo para que agarre. Vamos a usar este círculo. Vamos a usar un circulito rojo. ¿Para que Para la hora que yo arme la rosetita, así como la ven se agarre con el círculo ya, yeah, ya está uh -huh. podemos usarla de las dos formas porque esta es una cartulina que tiene dos diseños pero vamos a poner el círculo en solamente en uno Aplicarnos. Vamos a hacer otro círculo para agarrarlo por el otro lado. Ya, entonces por ningún lado se va a mover. Listo. Ahí está la rosetita. ¿Ya? pueden hacer un círculo más grande más chiquito ahí está nuestra roseta entonces yo le voy a poner ahí acá tengo varios detallitos miren porque lo voy a poner acá ahí y creo que lo voy a poner en este lado en el azul uh -huh entonces eh, voy a poner esta roseta de acá, aquí y este best day ever ¿Ya? si no me equivoco este es a ver, quiero ver si es, no, no es pensé que era pensé que era sticker se va a venir acá Es como un rosetón así, como un premio, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacerle unas tiritas acá, así. Ah, vamos a hacer como los banderines, ¿se acuerdan? uno por acá creo que más delgado sí, más delgado uh -huh. y vamos a sacar este también igualito uh -huh. una rosetita ya miren qué bonito queda ahí, más chiquito. Ahí, ahí, ya vamos a pegarlo por acá. Voy a cortarlo un poquito. Es una rosetita fácil de hacer, ¿no? A ver. Este va a ir acá. Y este va a ir por acá. No, es como un premio que les dan. Miren qué bonito. Pueden hacerlo también para los baby showers. Una decoración de bebé. Le ponen un clip aquí. Acá le ponen un clipcito. Y se lo ponen a cada una de las invitadas. Miren qué bonito queda. Ya, vamos a dejarlo por acá. Listo. Ahora sí, ahí, ahí. Voy a ponerle un pedacito de... De esta reglita. Ya, justo aquí. Que es donde quiero que ya no se vea el imán. Ahí, ahí no quiero que se vea el imán. Entonces. Vamos a cortar aquí. soy un poco perfeccionista así que yo necesito que se que quede perfecto ahí está un poco chueco a ver, vamos a pegar ahí pegó muy bien la roseta especial se la quiero poner por acá ahí ya aquí voy a ponerse antes de ponerle la roseta quiero ponerle estas letritas estas de acá que más o menos es el mismo tamaño voy a empezar el mismo tamaño ahí ya está y ahí recién voy a poner mi rosetón esto es lo que más va a llamar la atención ahí en el... Ahí está. Miren qué bonito quedó, ¿no? Ahí está. Ahora voy a poner este que dice homework. No, reading. Por acá. Ahí, para que se vea. A ver, a ver, es que se... Ahí ya ahí sí lo ven no ahí ya. muy bien vamos a ponerle una manzanita ya para terminar y continuar porque no vaya a ser que se me vaya la hora después yo ya les eh, yo después ya a ustedes ya se los enseño un poquito más decorado como les digo no no me gusta este correr pero lo que quiero es enseñarle todos los que puedo no acá vamos a poner una estrellita una estrella por acá tengo otra estrella así aquí en el en el del vas vamos a ver en el del vas que le ponemos Ya. quiero ponerle una manzanita miren acá tengo un troquel de manzana voy a cortar y voy a poner mi manzana ahí ahí porque tiene que ver mucho la manzana con el así podría ser para que se tape o oh, este podemos taparlo con este ahí, ajá y poner la manzanita por acá ahí, mejor así ajá, porque este es el que va a abrir estaba buscando donde manzana y, aquí, y ahí tenía mi troquel de manzana mi perforador aquí voy a poner la manzanita otra estrellita otra estrellita bueno, ahí voy, sigo. Voy a seguir poniendo más cositas, ¿ya? Pero ahí está la mochilita que quería enseñarles. Tengo un avioncito ahí de papel, miren qué bonito. Podemos ponerle inclusive aquí. Ahí, ¿ya? Ya todo es cuestión de que ya... ¡Ay! La silicona. Todo es cuestión de que ustedes se comiencen con su creatividad y todos sus, eh, sus die cuts que tengan, sellos, ¿no? Comiencen a decorar, ¿ya? Lo vamos a dejar aquí así la mochilita. Espero que les haya gustado. Luego, cuando lo vean en fotos, si para mí eh, falta algo, se lo voy a poner. Pero lo que quería básicamente era enseñarles qué fácil puede, puede ser hacer una mochilita. Miren ya ahí tienen para meterles dulcecitos lo que ustedes deseen qué bonita no el rosetón le da bastante y, y, y aquí otra cosita sí listo ya está miren hace juego con la carterita la carterita perdón en la, en la mochilita hace juego con la con la tarjeta ¿Mm? ya vamos a dejar ahí y vamos a pasar rápidamente a hacer un bolsito, también sencillito para mandar algún dulcecito o algo, ya, les mandé acá todo está acomodado este va a ser rapidito, para poder hacer el lapicito ya eh, ustedes pueden tener cualquier bolsa de papel, yo tengo esta bolsita de papel ustedes inclusive pueden mandarle mandarles a sus hijos ese sanguchito, ese dulcecito en una bolsa de papel y tenerlo decorado ¿no? he sacado varias bolsas de papel como para que vean ustedes ya, y tenerlo decorado que, que imagínense que lleguen a casa eh, a, al colegio y que vean que ustedes les han hecho un detalle ¿no? qué bonito, esto facilito nomás, vamos a hacerle una tapita ya, me parece que esta es la tapita sí acá está la tapita como he hecho, he tomado la medida de largo ¿Ya? En este caso es de 10 y medio. Ustedes pueden usar cualquiera y que deseen de las bolsas. Y acá también, lógicamente, tiene 10 y medio por 8 y medio. ¿Ya? Entonces, solamente van a marcar, a ver, a 2 centímetros. ¿Ya? este es rapidito, ¿eh? A 2 centímetros van a marcar. Este es para que les manden a sus hijos su loncherita, un sanguchito en su bolsa de papel, pero que vea que ustedes también no solamente hacen scrap para trabajar o para vender, sino también para ellos, ¿no? Miren, le hacemos simplemente su tapita. Así de simple. Así de simple y de sencillo. ¿Ya? Aquí va a ir. Vamos a, a, a marcar acá. ¿Ya? Así. Entonces, este va a venir acá. ¿Ok? Vamos a cortarlo un poquito más. No necesitamos que sea muy... Ahí está. Con que tenga esta solapita es suficiente. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Bordeamos. Un bordecito. Este mismo borde, si pueden, para que quede igualito, lo acomodan acá y hacen el mismo corte. No, ahí está la solapita eso quiere decir que a estos también le van a hacer lo mismo ya el bordecito ahí y ahí y este jala por acá y ya está facilísimo ¿no? muy bien No le vamos, no le vamos a poner imán esto se ha chorreado todo, les cuento chicas se ha chorreado todo colocamos acá ahí está ahora sí la solapita miren, ah, este es el más facilito de todos atrás la solapita atrás yo le voy a mandar un dulcecito el viernes porque generalmente los viernes le mando a Salvador un dulcecito durante la semana sí sabe que tiene que comer todo nutritivo, su fruta pero por más que lucho para este que no coma dulce eh, mamá mi colegio lleva todos los días, tú solamente me mandas los viernes bueno, él ya sabe ya que solamente los viernes puede... entonces, por ejemplo el, el viernes le voy a mandar en este bolsito le voy a mandar su su dulcecito y qué feliz va a ser cuando lo abra y vea que yo le he hecho de mi de mi trabajo no él sabe que esto es de mi trabajo bueno acá tengo un una trajetita que dice school days vamos a ponerlo acá ah. Ahí. miren qué fácil puede ser hacer sonreír a sus hijos o o ok el mancito chiquitito o que ellos vean de que ustedes también trabajan para ellos, ¿no? una bolsita así simple nomás ya, voy a ribetearlo un poquito porque a mí me gusta que quede delgadito el borde ya, estos son eh, die cuts stickers que vienen de la colección ahí está, dice school days, ya este lo voy a hacer que cuelgue acá, ahí ¿Sí? acá tengo un una cintita de esas tipo pajita obviamente cuando el dulce esté aquí adentro le voy a dar la vuelta acá para amarrarlo acá antes a ver por ahí tengo que tener, acá está por ahí lo tengo que tener vamos a hacerle el huequito sí, porque tiene que ahí está a ver, de repente un rojito la cosa es que combine, ¿no? o un plomo también puede ser porque tiene plomo ahí está, ya, ay que cayó, para que no se haga lo que necesite después, muy bien, pasamos esta cintita roja, como para que metan para el sanguchito, lo voy a amarrar acá que se vea bonito un detallito ahí ya está y ya solamente a la hora que lo cierre acá se supone que va a ir el dulcecito, no sé vamos a ver qué podemos poner ya para que tenga un poquito de ahí ya. ahí que no sé, que sea el dulcecito ahí, ustedes ya lo amarran aquí vamos a cortar vamos a meter este que hemos preparado el taxito uh -huh. el taxito va a ir acá, ahí. pero antes voy a poner, me encanta la regla, es otra de las cosas que veo que es como el es como la manzana así es la regla, ¿no? ahí Sí, ahí derechita nomás como el símbolo, ¿no? Ya, las letritas también. Todo esto viene en la colección, como les digo, ¿no? Ya, ahora sí, ahí recién. Esto sí hay que ponerle siempre pegamento, ¿ya? Porque por más que tiene sticker, eh, no es un buen sticker. Siempre recomiendo que pongan el pegamento. Este sí está bien. Pero igual voy a ponerle pegamento a todo. Este sí pegó bien. Ya está. Ahora sí. Miren qué bonito que se... Que llegue en la lonchera de su hijo. Y no es nada complicado, ¿no? Y lo cierran acá. Espérense. Que yo prefiero meterlo por adentro. Ahí. Ahí la mitad. bien exigente sí, ahí. Ya, entonces amarramos aquí. Algo rapidito nomás, para el sanguchito, como se dice. vamos a cortar acá y vamos a cortar acá miren qué bonito acá le podrían poner para mi hijo mandarle una cartita o algo con un plumoncito, te quiero mucho salvador, eso es lo que yo le voy a poner acá, te quiero mucho salvador Cómete este rico dulce, ya sabes que todos los viernes es tu dulce o algo así, ¿no? Para que sepa que él ya sabe que los viernes va a, eh, a llegarle dulce en su lonchera, ¿no? Ahí está, miren qué bonito quedó, sencillito, facilito, nada complicado como, como les eh, dice la miscari, no tienen por qué hacer nada complicado. Corriendo un poquito, porque mientras más eh, proyectitos les haga es mejor acá está mi lápiz a ver si nos alcanza el tiempo, les enseño dos lapicitos, ya este es el, el lápiz grande ya, ahora vamos a dejarlo por un cosadito ahí acá un cosadito al final se los muestro nuevamente todos, ya muy bien, tenemos acá ya todo está cortadito aquí, tenemos una cartulina de cuánto por cuánto ¿De cuánto por cuánto, mis? Ahí están las medidas, ¿ya? Se las voy a mandar después. Esta cartulina es de straff y es de... De 27 por 20, ¿ya? 27 por 20, lo voy a poner acá. 27 por 20, ¿ya? 27 por 20. Vamos a la tabla de corte. 27 por 20, ahí está, y vamos a comenzar a marcar ya un centímetro. ¿Por qué marcamos un centímetro? Porque ese es el centímetro de la del, del quiebre, no de donde van a pegar, ya de la bisagra. Ya siempre la hago de un centímetro o centímetro y medio. Voy a sacar acá algunas cositas que me están quitando espacio. Vamos a hacer, vamos a, a marcar a un centímetro. Esa es nuestra primera marca, un centímetro, ¿ya? Luego vamos a marcar a siete y medio, ¿ya? Un centímetro, siete y medio. Ay, perdón, perdón. Ay, siete y medio. Casi, casi. Siete y medio. Luego 14. 14. Luego 20.5. 20.5, como no tiene para marcar, solamente lo marco y jalo. 20.5 y ahí esto se queda así. Entonces, uno, aquí es 6.5, 6.5, 6.5 y 6.5. Todos tienen 6.5, ¿ya? Aquí está. Ahí está. ¿Ya? 6.5 todos. Luego, le damos la vuelta. Ajá, primero es así luego le damos la vuelta y viene 4 centímetros es la parte del borrador 4 centímetros 2 centímetros 4 centímetros ay no me voy a estar equivocando y ahí sí estoy frita 4 centímetros de centímetros es en 6 y listo a ver Ajá, 4 centímetros en 6 y luego, me, luego otra vez quiero 4. 1, 2, 3, 4 y en 16. ¿Ya? En 4, en 6 y en 16. ¿Ok? A ver, nuevamente a lo largo. 1, 7 y medio, 14, 20 y medio y lo que queda. Y así, 4. 6 y 16, así quedó ya 4, 6 y 16. Ahí están nuestras marquitas. Hola, buenos días, buenos días. Ahí están nuestras marcas. Ya, ahora les digo en el lado de aquí, en el lado que han dejado 4. En el lado de acá, no en el de acá atrás. Ya, ustedes háganse de cuenta que este es el borrador. Esta es la parte eh, de acá. El borrador, esta es la parte de, de metal, ¿ya? Y lo que queda esta parte de aquí es la maderita. Y este lado, donde hemos dejado 4 centímetros, es la punta, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar a la mitad... Acá está. A la mitad de cada uno de los... Eh, de las líneas, ¿ya? Vamos a marcar... Este tiene... Eh, 6.5, ¿cierto? Ahí está, 6.5. Entonces, la mitad de 6.5 es, a ver, a ver, por acá, 3.3. .3. ¿Ya? Ahí. Igual acá, a ver, vamos a ver, 3.3. Ajá, ver, 3.3 acá y 3.3. Perfecto. Nuevamente marcamos acá 3.3 puntitos nomás nuevamente a la mitad 3.2.5 3 3 sería, ¿no? para ser exacta. pero no vamos a ser exactos ustedes saben que la miscari no es exacta listo, ahora sí una vez que ya está marcado los puntos vamos a unir aquí hacia el vértice... hacia este primer vértice... que este se voy a doblar mejor, ¿ya? a ver... yo he armado este lápiz... les cuento... porque la mayoría... pues tiene cameo... y lo hace con la cameo... pero no todas... tenemos cameo... al menos yo sí tengo, ¿no? pero... ustedes saben que las clases... que damos acá... tratamos de que sean... lo más fáciles posible... y no necesitamos cameo, ¿no? ¿qué es lo que estamos haciendo las puntas del lápiz cierto estamos haciéndole las puntas al lápiz ya, lo estoy marcando con lápiz para que lo vean pero ustedes no necesitan marcarlo con lápiz sino simplemente ya irlo marcando con el, la plegadora ¿no? ahora yo voy a marcar con la plegadora ahí está Ajá. ahí nuevamente solo ahí otra vez acá en cada uno de los de las marcas que hemos hecho, ¿ya? Nuevamente, podemos hacerlo así. Ahí. Y uno más acá. Ahí está. ¿Lo ven? Marcamos todas. A ver. Marcamos acá, marcamos aquí, aquí también y acá. Luego marcamos, hacemos todos los dobleces de donde hemos marcado. está, los cuatro lados ¿lo ven? si ¿Sí? ahora les voy a enseñar que puede ser de cuatro lados o puede ser triangular también, mi hijo por ejemplo todavía usa los triangulares los lápices triangulares muy bien, vamos a marcar de todas maneras donde viene a ser el borrador y la parte de aluminio de lápiz ¿ya? así les tiene que quedar, en realidad este lo estamos marcando nomás para colocar eh, para forrar, pero no, ese no va a ir eh, doblado, ¿no? Ahí está. Miren qué fácil hacer un lápiz. Ya, aquí lo único que tenemos que hacer es comenzar a cerrar. Como ven aquí, estamos haciendo como una casita, ¿cierto? Ahí queda. Este viene a ser la punta del lápiz. ¿Sí? Ya. Les estoy enseñando primero para luego pegar. Ahí lo ven. Miren qué bonito queda. Si ustedes quieren que la punta sea un poquito más alargada, entonces le cortan más acá. ¿Ya? Hacen el pliegue acá. ¿Ya? Y estos también lo suben para que no se vea un lápiz muy chiquito. ¿Ya? Entonces miren qué fácil hacer un lápiz. Ahora, si ustedes desean, pueden hacer el lápiz tipo triangular. Mi hijo usa ese triangular todavía. Miren qué bonito queda igual. ¿Sí? Y aquí la punta crece un poquito más, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a hacerlo así, tipo triangular. No lo vamos a hacer eh, cuadrado por completo, pero como les digo, pueden tomar la idea, ¿no? Ahora les voy a enseñar un lapicito chiquito cuadradito, ¿ya? Pero este la vamos a hacer triangular. Entonces, si hacemos triangular, realmente esto no tiene mucho, eh, eh, eh, ¿cómo se llama? No, no nos va a ayudar mucho. Si es cuadrado, sí, pegan acá, cierran acá la punta y ya comienzan a forrar nada más. Sí, sí me entienden, ¿no? Si es cuadrado, aquí, aquí, si es cuadrado. Si es triangular, cierran por completo hasta acá. ¿Ok? Es lo que voy a hacer yo ahorita, ya. Vamos a ver dónde está. Vamos a echarle goma, silicona a todo. Ya, lo voy a hacer triangular. A ver, vamos a ver. Ahí. ahí está no sé si ustedes se acuerdan ese juego ese jueguito que había este cuando éramos eh, niñas en el colegio así parecido a la hora que lo, que lo doblan queda así algo parecido no y aquí solamente lo que tienen que hacer es pegar pegar cada esquina este va a pegar ahí Aquí lo que queremos es que quede como una puntita, ¿no? Como les digo, esto, si ustedes tienen cameo, obviamente, obviamente solamente mandan a cortar y ya está, hicieron su lápiz, ¿no? Pero aquí la mayoría no tiene cameo, ¿no? Obviamente cuando hagan las clases de cameo les van a mandar sus moldes y todo, pero miren qué bonito queda sin necesidad de... Eh, tener la máquina de corte solamente haciendo los dobleces voy a hacer un corte acá porque se ha salido un poquito acá por el doblez pero ya está ya miren ahí está el lápiz esto se llama ingeniería de papel chicas, ingeniería de papel <ríe> muy bien ahora solamente lo que tenemos que hacer es forrar hay que dejar que se pegue bien esto bien pegadito y ya solamente necesitamos forrar eh, el lápiz, ¿no? ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo quiero que combine con todo, que combine con mi libretita, con mi mochila. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Esta es la parte del lápiz, esta es la parte del borrador y esta es la parte del metal. ¿Ya? Ahí. Un poquito más chiquito lo he hecho el borrador. Porque se supone que el borrador es un poquito más angosto. Ya ya saben, hay que tomar la medida de cada lado. Eso sí, no les voy a decir porque esto es algo ya que ustedes ya saben. Ya. Miren, muy fácil, ¿ah? ¿eh? Facilito, facilito, facilito. La y les enseña cosas fáciles. Nada complicado. Ahí está. Voy a poner en sus cuatro lados. Ya saben, si ustedes desean, lo distresan cuatro lados, no, perdón, tres lados porque este es un un lápiz tri, que le dicen, ¿no? que tiene solo tres lados ahí yo corté para todo por si acaso sea cuatro, por si acaso sea tres, pero me gusta más el de tres y después les voy a enseñar si sí, tengo tiempo todavía creo que sí, les voy a enseñar uno chiquitito, que también está facilito, ahí está yo tratando de mientras más más pueda enseñarles en proyectitos pequeños para mí mejor voy a poner la parte del borrador que siempre es rojita ahí está la parte del borrador uh -huh. y esta viene a ser la parte del aluminio no que le he cortado cartulina eh, He cortado cartulina este, espejo. Ahí está. Ahí también le pueden mandar a sus hijos un dulcecito los viernes. Porque todos son como cajitas, ¿no? Ahí está. Miren qué bonito queda. Aquí va el dulcecito, si ustedes quieren le hacen su tapa, hacen un triángulo con, eh, con lengüetitas y lo cierran. Yo no lo voy a hacer así porque le quiero poner unos dulcecitos y papel crepé, cosa que él saca el papel crepé y ahí están los dulcecitos, ¿no? ¿Ya? Miren qué bonito queda el lápiz, no es trabajoso para nada. Y aquí en la punta, en lo que viene a ser la punta, eh, lo pintaríamos, ¿no? Pintaríamos la punta negrita ya si quiere le puede poner un, una cartulina negra pero yo decidí pintarlo ahí está uh -huh. en forma de en forma circular como les digo también le pueden poner una cartulina y ahí está la otra parte mi hijo se va a poner feliz cuando vea, abra su mochila y le mande estas cositas, ¿no? Entonces, qué bonito que nuestros hijos vean que también ellos son parte de nuestro trabajo. Ahí está. Ya, esto también puede ser eh, un negocio de ustedes. Vender estas cositas y, y decirles, ¿quieres sorprender a tus hijos? En su lonchera, ¿no? Cómpranos estas cositas, esta, ese tipo de cajitas... Para que metas ahí tus dulces de los días viernes, no sé. Miren, parece un lápiz de verdad, ¿no? ¡Qué bonito! Miren, muy fácil, ¿no? Y ya la decoración, ustedes ya ven qué cosa le pueden poner. Yo aquí, por ejemplo, me provoca esto, ¿no? Me, pone, me provoca ponerle esto. Eh, lo que yo pondría... A ver, déjenme ver... Para hacer algo diferente de repente eh, voy a hacerle una rayita acá una rayita no sino voy con mi cúter a hacer un huequito ya ahí está un poquito más Ajá. en realidad a cualquier die cut que tengan Ahí está, le echo unos huequitos a los costados y por ahí una cinta, me encanta esta cinta. A ver, okay. vamos a meter esta cinta por acá, en los detalles está eh, lo bonito, ¿no? Entonces podríamos poner así, ¿no? Una cinta amarradita. Ahí está. Ajá. Ya es un detallito, ¿no? El que le quisiera poner, ¿no? Ay, como está recién secando. Ahí. Amarrarle acá. Un detallito. Ahí está. Chiquito nomás el moñito, que no se vea muy tosco. ahí está ya a ver miren un lapicito bonito un detallito simple yo en mi casa por ejemplo eh, en este pack vienen unas letritas entonces yo le pondría aquí su nombre de mi salva se lo les prometo que cuando lo vean les voy a mandar como le estoy mandando a salvador en la en, el, en la lonchera, ya entonces le pongo salva me encantan estos, por eso compro estos kits de papeles, porque vienen bien completos ¿no? ay, acá no va a entrar completo su nombre entonces lo voy a poner por acá nosotros le, le decimos salva <coughs> Como les digo, siempre pongan un poquito de... Siempre pónganle un poquito de goma. Ajá. El que se va a ganar este con estos proyectos es el Sal, Mi hijito de 7 años. A él le voy a mandar en sus loncheras estas cajitas con los dulcecitos los viernes. Ahí está. ¿Eh? Le puse su nombre y acá van a entrar los dulcecitos con papel. Algo sencillo, simple y que sea significativo para nuestros hijos, ¿no? Ahí está la mochila, a ver la mochila, el lapicito, el bolsito para mandarles dulcecitos, ¿ya? Un último. ¿Tenemos tiempo? Ay, sí. sí. No, me voy a, no me va a dejar este YouTube después subir. Vilmita me va a decir, Cari, te pasaste. Pero este es chiquito y me encanta este lápiz que hice porque iba armando y decía, voy a hacerles un lápiz grande y un lápiz chiquito. ¿Ya? Miren, rapidito muy parecido a este que les he enseñado, ¿ya? Pero este es de... Este es de 17 por 17. Ahí está. 17 por 17. ¿Ya? Acá están las medidas. A ver, por favor, miren. Un centímetro. 4, 4, 4, a ver, 1, 4, acá en centímetros, ya, 1, 4, 4, 4 y 4. Algo parecido a lo que hemos hecho en el grande. Y así echadito es 3, a ver, 3, este de acá cuánto es. A ver si no lo he apuntado. 3, 9, 3, 9 y... 5, ya este es mi moldecito. Ahorita los, les voy a enseñar cómo lo he hecho. Ya, a ver, vamos por acá. Primero, como siempre, un centímetro. Ustedes ya saben que es el que nos va a ayudar a cerrar todo. Ya, un centímetro. Ay, un centímetro. Luego en el 5, marco en el 5. Luego marco en el 9. Luego marco en el 13 y ahí se queda. 1, 5, 9 y 13. ¿Ya? 1, 5, 9 y 13. Le doy la vueltita. Le doy la vueltita y marco en 3 centímetros y el otro, que no lo he apuntado acá, en 9. Eh, 12, mejor dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 12, ajá, ahí estaba en 12 entonces, 3 centímetros y 12, ok 3 y 12, listo eso es todo, el lapicito ya, ¿Cómo vamos a cortar, ahí está ¿Cómo vamos a cortar vamos a irnos así, ya primero vamos a cortar todo este triángulo no, este no Primero vamos a... A ver, con lápiz, con lápiz, con lápiz. Con lápiz, esta va a ser la parte de la tapita. Entonces, en este lado de aquí, voy a hacer una lengüetita. A ver, espérenme un minutito. Acá me falta un doblez que viene a ser acá, en un centímetro. Vamos a hacer un doblez en un centímetro. Ah, ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver. Un minuto, un minutito, un minutito. Aquí. Aquí es. En 16. Diecis, en Eso es. Ya, me faltó este ya. Me faltó un doblez. Muy bien, ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las marcas. Que esta va a ser... En la, la que va a ser la tapita ya la dibujo para que ustedes la vean esta va a ser la tapita ya, esta lo demás ya lo corto ¿okay? entonces hago esto corto acá corto acá Y corto acá. Así, ¿lo ven? Esta va a ser la tapita por si acaso. ¿Ya? Ahora sí, en esquina. A ver, un ratito porque este viene a hacer este. Este es un plus que les estoy dando antes de irme. Ahí. ¿Ya? Entonces, este viene a ser la tapita. Este lo he creado, les cuento. ¿eh? Buscando este, diferentes formas de hacer el lápiz. ¿Ya? Grande, chiquito. El que les he enseñado es grandecito. Este viene a ser la tapita. Lo demás, solamente lo marcamos. Y el chiquito, acuérdense que es el que cierra todo. Uh -huh. Esto viene así. Así como ven. Y este cierra la tapa. Ahí. Ahí, perdón, ese parece... Ahí va a cerrar. Así. Ya, tengo que marcar porque este no lo he marcado. Ya está. Este va a ser la tapita, ¿ya? Y aquí también vamos a hacer... Aquí en estos lados de aquí, solamente en este y en este. A ver, espérense, espérense, no me voy a equivocar. Sí, en este y en este. Vamos a tomar las medidas de la mitad de la puntita. No, como les enseñé la puntita. Este, si no me equivoco, también es de 4. Sí, este es de 4, entonces voy a marcar en 2. Y a este lado también voy a marcar 2. Ahí, dos. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es hacer el triangulito de la puntita. Acá. Y acá. Acá sí no estoy marcando, solamente estoy haciendo el huequito. ¿Ya? El, el triangulito. Uh -huh. Igual acá. El triangulito. Que viene a ser la punta del lápiz. Esta de aquí viene a ser la puntita del lápiz. ¿Ya? Ahora sí, ya está. Voy a doblar este de acá también. No le hemos doblado. Este es un doblez que también hemos hecho. Listo. Ya está. Aquí ya solamente nos queda cerrar. Vamos a cerrar. Completo. ¿Se acuerdan de, de la bisagra de un centímetro? la bisagra de un centímetro es importante esa es la que nos ayuda a cerrar nuestros proyectos, nuestras cajas porque estos vienen a ser como packing, ¿no? no vienen a ser son packing son packing, mis cari. ahí está ya, esta de aquí que hemos hecho es la tapita que va a cerrar ya, ahí muy bien y aquí, ya solo miren, miren cómo queda Aquí ya solo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar los triangulitos por afuera. A ver, un ratito que no terminé de cortar acá. Estos vienen a ser los páginas. Ya, voy a sacar este triangulito. Vamos a dejar este por acá. Ya, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar así. Ahí. Que quede esto en puntita, cerradito. ya. No va a coincidir exacto, así que no se preocupen, después lo vamos a hacer que coincida con el triángulo, ¿ya? Acá lo que me importa es que esto esté totalmente cerrado. Muy bien. A sabado le va a encantar cuando le mande estas cositas en su mochila. Ayer me decía, ¿qué estás haciendo mami? y le digo, ah, la clase para mis alumnas ¡qué bonito! porque como ve que los papeles tienen mucho color cuando sepa que los proyectos van a ir a su, en su mochila, va a estar feliz ya, lo que me importa es que se cierre esto como una casita ¿lo ven? no necesariamente coincide, porque esto lo vamos a rebanar, ¿ya? esto queda así, pero bien cerradito, porque en realidad no vamos a cerrar no vamos a meter nada por acá, por donde vamos a meter es por acá ¿Ya? Por acá vamos a meter. Entonces, aquí arriba lo dejan así como está. Ahí está. Que no termina de cerrarse bien, ¿ya? Y ahora sí, vamos a poner la puntita. Si ya ve, ahí si sí lo van viendo, ahí ya está el lápiz. Ahí ya se formó el lápiz. Uh -huh. ya si ustedes desean de repente un poquito de gomita acá como para que se pegue ¿no? porque eso no necesitamos no necesitamos que esté ajá, porque eso es suficiente ahí está miren, ya quedó el lapicito aquí lo único que tengo que hacer justo es lo que como les estoy diciendo, como no coincide porque hemos hecho cortes y piquetes, entonces ahí recién vamos a darle la, la forma de lápiz ahí nuevamente acá y acá y miren ya está nuestro lápiz miren qué fácil no para un, una sorpresita un recuerdito como les digo para la lonchera de los niños aquí está el molde lo voy a escribir con plumón negro y lo voy a mandar también para que ustedes lo puedan lo puedan hacer, replicar y bueno, y aquí ya simplemente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con con las otras, eh, con el otro lápiz, ¿no? acá está el lápiz que hemos trabajado, vamos a ponerle la parte de su borrador ahí está la parte de su borrador he cortado cuatro para los cuatro lados He cortado también un cuadradito redondito para ponerlo, colocarlo acá, ¿no? Vamos a colocarlo ahí. Ajá, para la tapita. Ahí está. He cortado, miren, ahí está. El de papel... Eh... El de, el de cartulina espejo, ¿no? Y he cortado también unos amarillitos, unos rectángulos amarillitos, como ven acá. Ya, le puedo dar la medida, no hay problema. Este es de 8,5 por eh, 3.8. Y lo voy a colocar acá. Ya, oh, un momentito, un momentito, un momentito. Antes de poner el... disculpe, Antes de poner... Ay, la miscar. Antes de poner el borrador tenía que poner las amarillas. Estas van a ir ahí, ¿ya? Yo les he hecho unas marquitas, les he hecho un borde, como lo ven ahí, para que se vea bonito, ¿no? Como lo he hecho, he tomado las medidas, ya tenía el molde, ¿no? Y solamente hago los piquetitos, ¿no? Ya está. Unos triangulitos nada más, ¿no? Necesitan... Ahí está. Voy a poner los dos juntos para volver a hacerlo. Ahí está. Estamos haciendo unos piquetitos para que parezca de verdad un... ¿Sí? Y con un plumón delgadito, como este que está acá, le hago las rayitas de lápiz. Así como he hecho acá mi modelo. ¿No? ahí está va uno vamos a, vamos a ir marcando así mejor oh, esto no funciona ¿qué pasó? ¿Sí? cuando no se usan muy seguido los, los plumones se secan ¿eh? tienen que tener cuidado ahí está en cada vértice ahí está ¿Sí? algo facilito nomás chicas fácil, sencillo que ustedes lo pueden hacer sorprender a sus niños o como, como no, un negocito eh, de packing para las loncheras de los niños hay muchas mamás que son muy detallistas entonces eh, ustedes pueden hacer unos packing para cuando ellos eh, les manden algo especial en la lonchera ¿no? ya está Entonces, colocamos primero este de aquí, el amarillito, ahí está, primero era el amarillo, y luego el borrador, el borrador por acá, y este de acá, el doradito, viene encima del borrador. Uh -huh. Miren qué bonito queda el lápiz. Hecho con sus propias manos, chicas. Con sus propias manos. Ahí está. El borrador. Y una tirita de cartulina espejo. cuatro lados. Esta, por ejemplo, les hice cuatro lados, ¿ven? El otro les hice como, como triangular. También queda muy bonito. Y esta de los cuatro lados. Ay, es bonito hacer esto, ¿no? Pero a veces da pena cuando vemos que hemos hecho tantas cosas bonitas y al menos para las fitas infantiles y lo, y lo vemos después tirado en el piso. Yo digo, oh, tanto trabajo, pero bueno. En la mesa se ve bonito. Ahí está. Así que pueden seguir así eh, lo que yo hago con Salvador. Como les digo, este solamente le doy dulcecito los viernes, ¿no? Yo soy profesora de inicial y siempre hice eso con mis alumnos y ahora lo hago con mi hijo. Que solamente los viernes me mando dulce por más que él me dice, mamá, pero hay otros niños que no ya, bueno, lo siento tú solamente los viernes entonces ahora, lo que voy a hacer es mandarle sus dulcecitos, pero lógicamente con este, con el packing, ¿no? decorado a ver, a ver ya está hacemos lo mismo de la puntita para que quede bonito ya hacemos lo mismo Ahí. como les digo hay pulmones que no vamos a agarrar este lado de acá aquí está la puntita lo pueden hacer con cartulina y el triangulito acá hagan que coincida, ya saben que coincidan los los cuatro lados ya pero ahí está Ahí estas chicas hemos terminado. Ajá. A ver, voy a sacar esto lo más rápido que he podido para eh, enseñarles cuatro proyectitos fáciles de hacer de packing para eh, la lonchera o back to school como le quieran llamar. Miren qué bonitos sorprendan a sus hijos que es lo más lindo lo más preciado para nosotros, sobre todo si están iniciales, si están pequeñitos eh, que vean que a sus mamás se preocupan por mandarles una lonchera bonita, decorada ¿no? o de repente para un negocio, ya ustedes pueden ver para qué usan este, este Back to, to School yo les diría como les, como les comento para las loncheras, ya ustedes lo ven espero que les haya gustado algo muy facilito como les digo, traté de hacerles dos lápices para que vean la forma que pueden hacer. Eh, la mochilita, que queda muy bonita, con su decoración. Un bolsito, ¿no? Para, el, para la lonchera. Me parece que yo había dejado acá para poner para la lonchera. Ahí está, Lunch. Miren, esto lo voy a poner acá. Me olvidé. Porque lo que quiero, como les digo, es ponerlo en la lonchera de mi salvador. Ahí en su lunch, consumir muy bien chicas, les tomo fotito también eh, mis moldes, trato de ponerle plumón rojo, negro, perdón, para que se vea mejor, y lo subo ya, espero que les haya gustado ahí está el lápiz, estoy como recién está secando, mejor ya no lo muevo más, ya con mucho cariño para ustedes eh, el jueves no va a dictar la Miss Be eh, Betty Aranta, Arana porque para ella es más difícil, ya ustedes saben que es de México, es más difícil conectar, eh, hacer su tutorial día de semana. Pero el sábado lo está haciendo, ¿ya? Muchas gracias por verme, hay cuatro ahí de las chicas, espero que les haya gustado el pack que les he hecho de Back to School. Y nos vemos hasta el siguiente martes que voy a hacer otra tareita, ¿ya? Les prometo subir... Eh, los moldes con eh, las medidas para que puedan ustedes sacar las medidas. Un besito. Bye, bye.